Hola, soy José Manuel Pardo. Soy coautor, junto a Natalia Calso, de esta guía práctica para la integración de sistemas de gestión. Bueno, este pequeño vídeo para hacer una presentación de esta guía y su contenido. Bueno, las normas que hemos utilizado como referencia para escribir este libro son la norma ISO 9001, la 14001 y la 45001. Estas normas solicitan que las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y mejorar. Un sistema de gestión de la calidad, del medio ambiente, de la seguridad y salud en el trabajo. Cada una su, su parte. Bueno, eh, en lugar de crear un sistema de gestión independiente para cada una de estas disciplinas, pues puede ser mucho más eficaz, mucho más eficiente eh, crear un único sistema de gestión que dé respuesta a eh, todos los requisitos de las distintas normas. Esto es posible porque las normas tienen requisitos comunes que son susceptibles de integración. Bueno, pues esta guía en principio cuenta cómo abordar un proyecto de integración y bueno, requisito a requisito va desarrollando, va explicando eh, primero qué es, en qué consiste el, cada uno de los requisitos eh, si lo vemos del lado positivo eh, qué recomendación nos hacen las normas para que implantemos en nuestra organización qué buena práctica nos están eh, exponiendo las normas para que implantemos en nuestra organización y obtengamos mejores resultados y por otro lado eh, a continuación los cómo posibles alternativas de cumplimiento de esos, de esos requisitos bueno, todo esto en eh, pasado en fundamentado en procesos, ¿no? que al final es el elemento principal de cualquier sistema de gestión. Bueno, eh, si quieres aprender a integrar, si eh, quieres confirmar tus planteamientos, eh, los que tengas implantados actualmente en tu organización, si estás buscando ideas o ejemplos para mejorar, eh, pues, tus actuales sistemas o tu actual sistema de gestión, bueno, pues esta guía pues puede ser una, una, buena, una buena ayuda. ¿eh? que te puede, te puede dar ideas muy interesantes. Y bueno, pues, pues no me queda nada más que despedirme y desearte pues, un, una provechosa lectura. Un saludo.